y bienvenidos a danstein el canal donde aprenden matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ello el día de hoy trabajaremos el tema de límites basado en la definición de límites tema muy importante para el manejo de derivadas no siendo más comencemos o la función límite límite de una función cuando h tiende a cero es igual a a la función en un desplazamiento de x más h, menos f de x, todo sobre h. Esta sería la definición. Entonces debemos evaluar una función con un desplazamiento, restarle una función y dividirlo sobre ese desplazamiento, que es como una especie de incremento. Bien, vamos a resolver una serie de ejemplos aplicando esta definición. Vamos a resolver este primer ejemplo. Límite de 3x cuando h tiende a 0. Aplicamos la definición. Límite de h cuando tiende a 0 de la función es igual a f de x más h menos f de x sobre h. Esa es la definición. Entonces vamos a reemplazar. Donde esté esta función voy a poner x más h. Y la función la dejaría original. Entonces quedaría, siempre ponemos la palabra límite. Límite cuando h tiende a cero de 3x. Pero x no es, sino x más ¿quién? Más h. Menos la función que sería 3x sobre h. Efectuamos la operación. 3 por x nos da... 3x. No olvidemos que debemos poner siempre la palabra límite hasta que lo reemplacemos. 3x más por más da positivo y 3 por h nos da 3h menos 3x sobre h. Miremos si hay términos semejantes. Como podemos ver tengo x y x. Los puedo cancelar. Quedaría solamente 3h. Vuelvo y pongo la palabra límite, límite cuando h tiende a 0 de 3h sobre h. h y h se cancelan y nos quedaría como último, ya no hay ningún valor para reemplazar h, o sea que la respuesta va a ser solamente el número 3, o sea que 3 es la respuesta. O sea, que el límite de 3x cuando h tiende a cero es igual a 3. esa sería la respuesta. Bien. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. Vamos a resolver este siguiente ejemplo. Límite cuando h tiende a cero de 4x menos 2. Recordemos entonces la fórmula. Entonces vamos a aplicarla. Límite cuando h tiende a cero. La función... Va a ser 4x menos 2. Vamos a poner 4 y en vez de x pondremos x más h menos 2. No tiene ningún término, lo ponemos menos 2. Menos la función, entonces 4x menos 2. Todo esto sobre h. No olvidemos que como son dos términos se encierran en paréntesis. Vamos a resolver esto. Entonces no olvidemos siempre poner límite. Cuando h tiende a 0, 4 por x nos da 4x, 4 por h nos da 4h, menos 2, menos 4x, menos por menos da más, y 2 por 1 pues nos da 2. Todo esto sobre h. Miremos qué términos son semejantes. Tenemos x y x semejantes, o sea que se pueden cancelar. 4x y 4x se cancela, y menos 2 y 2 se cancelan, ya que son del signo contrario. Nos estaría quedando límite cuando h tiende a 0 de 4h sobre h. h y h se cancelan, se simplifican, digamos, y nos va a quedar solamente el número 4, o sea que esto va a ser igual a 4. O sea que 4 va a ser la respuesta de este ejercicio. O sea que el límite de h cuando tiende a 0 de 4x menos 2 es igual a 4. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. Vamos a continuar con este siguiente ejemplo. Límite de h cuando tiende a 0 de 2x cuadrado más x aplicamos de nuevo la fórmula entonces límite de h cuando tiende a 0. donde ponemos donde este x ponemos x más h quedaría 2 x más h al cuadrado más x más h menos la función original no olvidemos encerramos en paréntesis 2x cuadrado más x todo esto sobre h. No estaría quedando. Esto es un trinomio cuadrado perfecto. Ya que tengo un binomio elevado al cuadrado. Si tenemos dudas. Les voy a dar un enlace para que revisen. El concepto de trinomio cuadrado perfecto. Límite de h. Cuando tiende a cero. Va a ser 2. X cuadrado. Más 2. xh h. Más h cuadrado. Más x más h, menos por más, daría menos, 2x cuadrado, menos por más, da menos, todo esto, sobre h. Resolvemos esta operación, y nos quedaría, límite de h cuando tiende a cero, de 2x cuadrado, 2 por 2 da 4, 4 xh más 2x, h cuadrado, más x, más h, menos 2x cuadrado, menos x, todo esto dividido h. Bien, teniendo esto, vamos a resolver los términos que sean semejantes. Miremos, continuando con el ejercicio, miremos los términos que están semejantes. Tenemos por acá 2x cuadrado y acá menos 2x cuadrado. Aquí tenemos X aquí tenemos menos X. Y miremos qué nos está quedando ahí como común. Tenemos límite cuando H tiende a 0 de 4XH más 2H cuadrado más H sobre H. Como podemos ver, podemos sacar un factor común. Eso nos quedaría 4. Factor común aquí sería la h. Límite cuando h tiende a 0 de h que multiplica 4x más 2. Acá ya tengo h. H por h nos da h cuadrado más... 1 todo esto sobre h como podemos ver las h se cancelan h y h se cancelan y nos está quedando límite cuando h tiende a 0 de 4x más 2h más 1 podemos reemplazar esto acá y nos estaría quedando 4x más 2 que multiplica h. H en este caso vale 0, entonces ponemos por 0 más 1. En este ejemplo podemos ver que pudimos reemplazar el valor de h. 2 por 0 nos da 0, nos quedaría 4x más 1. Esta sería la respuesta del ejercicio. Todo esto nos conlleva a seguir el tema de derivadas